Vale, Flow. Hola. Hola. A ver, a ver, ¿a dónde vamos ahí? Bueno, Flow ahora mismo es conocido como Bruce Wayne. Cuando era pequeño. Entonces sus orígenes. Nene nene nene nene, nene. Vale, vale, sí. sí ayudo. Bueno, vamos a ponernos a salir porque. Bueno, a mí siempre me gusta Flow romper el hielo con alguna receta o algo. Una comida porque. Si no, nos ponemos muy nerviosos. Claro. Yo tengo una duda. ¿Un qué? Una duda, ah. que tengo yo. Okay. Eh, ¿Qué le habrá pasado al discípulo de Sony.exe, tío? Es decir, no sé. Vez que ¿se evaporó? Sí. ¿Crees entonces que no era un humano así normal? Yo creo que si fue a, a su mundo. No pero, sé, pero es que. Yo qué tío, que no era humano, no sé que era como algo más A ver, más cuando. O algo de eso, pero cuando lo tocábamos, nosotros sí, era como una persona normal. Cara, pero no sé, tío. No sé, tío, a lo mejor. No sé. Vale, estamos en la zona de la capilla. <ríe> una cruz, una cruz de mesal con mi nombre de la época de los payasos. Sí. Recuerden que si ven algo va vale dejarnos en la caja de comentarios chicos, porque muchas veces, pues, bueno, me pongo ahora a grabar y eso, pero ahora mismo me puedo. No sé si se va a escuchar yo con el viento, yo creo que sí, porque no hace mucho viento tampoco, pero. ¿Qué te interesa? ¿Mm? ¿Oye, tú? ¿El qué? ¿Una ¿No risa? No. ¿Eh? ¿Una risa, joder? Te lo <ríe> no. juro. ¿En serio, Que no, que no fui, te lo juro que no fui yo. ¿Te estás riendo de mí? ¿Que no me estoy riendo de ti? Yo juraré que fue por aquí fuiste tú a mí, ¿eh? Yo no fui. bueno sí No sé por qué dices eso. No es que, que no, no es yo te... nada, en serio. No sé, no, pero... Ey, que me quedo enganchado. <risa> Flow, ¿Qué? ¿Acabas de escuchar eso? No ¿Fuiste tú el de la risa, tío? ¿Qué coño te pasa? ¿Qué no? ¿Cómo que no, tío? Si te acabo de escuchar ahí, tío ¿Te acabo de escuchar ahí, tío? ¿En serio te lo digo? Que yo no fui Bueno, vale Chayo Te acabo de escuchar una puta risa ahí, ¿no la escuchaste tú? Tío? Que no, que yo no fui Chayo, este hombre vale, vale, que... Vale, vale, ¿Pero qué te pasa hoy? No, no sé, no, no sé no, estaremos por Acá, no sé lo que dice este, no sé, se está volviendo loco o algo, no sé. Dios, qué grande este pasillo, tío. La cosa es que no sé... por eso porque la gente no está sé. a hacer penas, tío. Pero es que es algo increíble, tiene una... Una obsesión. Una obsesión. Con los penes en la pared. ¿Tú notas algo ahora, otra vez? Sí, espera. Me tengo que concentrar, ¿vale? Bastante. Cuidado con eso si vas a entrar ahí. Vamos por aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Si sí, respeto mi mano. Oh, de aquí. Una de Sí, eh sí. Vienen a destrozar, ¿eh? Yo no sé Sí, la pared La pared Sí. ¿A ver? El que? El que? El que? Es verdad you? Dios que moja no? Esto ¿E que es la segunda planta? ¿En la segunda planta no? Seria la primera Vamos a ver No se lo llevan ¿Qué haces, tío? ahora que no fuiste tú, ¿qué fuiste tú, Flo? ¿Te acabo de que reír, no fui tío? yo, tío. Yo que te acabo de escuchar. Si, si miré la cámara y todo, es que se escuchó detrás de mí. Que yo no fui, tío. ¿Tú, tú? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Vente, ¿Qué? vente adelante, no, no, vente ¿Vale, adelante. Vale, vale, ¿Y yo. Es que al final estoy yo loco. Pero es que yo no, es que no sí, fui, sí, yo que no que me... Final, re... está grabado, tío. Pero sí? ¿por qué me voy a reír? Yo qué sé. Fue entonces... Que tú. Que no me he reído. Che, yo... No. Vale, eh. Sí, sí, adelante, vamos, bueno. ¿vale? Vale. No sé por qué dice que me río, si es que, no sé. No me estoy riendo, pero bueno, de igual. Dios mío, ¿esto qué es? Dios que grandes son las habitaciones aquí. Yo ¿no? que nunca había visto esto tan. no sé. Ni no te diga. Muy grande todo. ¿Ya vamos más? ¿Ah? Yo, los cuartos son muy grandes, tí? ¿eh? ¿Los cuartos? Sí. Son bastante grandes. La historia, bueno, la línea te dice que hay un cuarto que se quemó. Que se quemó cuando estaban los niños aquí. Y por lo visto hay actividad paranormal en ese cuarto. Pero realmente no sé cuál es. Tendré que buscar información. Creo que era el número 8. Ocho. Sí, creo, pero tampoco estoy muy seguro. Y están ¿no? los números en la pared, ¿no? No me acuerdo, no, no están los, los números en la pared, ese. ¿Qué es, pues? ese es el fallo que no, que no hay. Hombre, supuestamente tiene que, tiene que estar la habitación quemada. Hombre, ¿No? sí, pero que aquí ya, ya está todo quemado pero, claro, ya Claro, se quemó hace, puh, hace muchísimo. Y a lo mejor, pues bueno, la pintaron después de quemarse, o ¿no? es que saber. ¿Escuchaste? ¿Pero qué? ¿La risa? Que no la escuchas, Chayo, pero es que ¿qué te pasado bien en la cabeza? <tose> Chayo, este hombre, tío, es que... Pues yo no lo... es que no, no sé lo que estás hablando, tío vale, vale, va mal, vale, va Estoy grabando, ¿sabes? te no estoy grabando todo Pues no sé Escuchaste eso ¿No? Escuchaste eso ¿No? Un sonido bastante extraño, tío. No lo escuché, tío. No sé, tío, lo que estás escuchando hoy. Si me río, no, que no, sí. Que esto no te ahora. Es que antes tampoco? Que sí, antes sí... O sea, yo, nada, vale. Que sí que te reyes, tío. ¿no? Vale, vale. Es que mira, no tengo la grabación para no... Nuevo... Para no... Nuevo... Para no... Nuevo... Cuidado con lo del suelo. A ver, ¿Está aquí? No aquí? ¿Está es ¡huela! ¿Qué niña No sé, tío. Esto es como una ventana una placa, ¿no? Sí. Con tornillos en el suelo y cosas. Sí, sí, sí. Pero está como nuevo, ¿no? Sí, sí, está nuevo. ¿Sí? ¡Oh, oh! Aquí hay gente que hace... ¿Piastitas o.? No sé. Yo... no sé, tío. Qué nervioso, tío. ¿Eh? Qué nervioso. ¿Y aquí no hay salida? Seguimos. Sí, ¿Volvemos a hablar? Cuidado. Sí, sí. <risa> bueno, por aquí hay que tener cuidado. La salud, ¿por aquí? Eh, pues nada. No. Tenemos una pata abajo, Flor. Chicos, <risa> <risa> <risa> recuerden que el Flor subirá el vídeo que está en de este celular que está abajo de la decisión de este vídeo. Es verdad tío. Recomiendo hijos, que vean el juego de las escaleras, que estamos duros. Ay. Sí, sí, graba, graba. Yo. Corre, dice. Como una persona ahorcada. Sí. <risa> Entonces, no sé. Vale, no, lo siento, ¿eh? ¿Qué? Siento, siento los metros. ¿Sí? Por aquí, por aquí, por aquí. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Que coño. Huele mal, ¿no? Sí, tío. ¿Eh? Huele, huele, huele bastante mal la zona este. Chayo. Espera, <ríe> ¿dónde está, tío? No, no, déjalo. Claro, ¿Por, ¿por qué que te quedas que quieto? No, porque, no, no, no, déjalo. No. ¿Ah? Decirte las cosas como no... No, no, si es que nada. Porque te acabas de reír, ¿no? Que no me acabo de reír. Bueno, te estoy diciendo que te acabas de reír, tío. Que es que encima al, al lado mío. Pero que no me acabo de reír, vale. tío. Ya yo, vale, es que. Vale, vale. Luego lo verás en la grabación para que veas. Vale, vale. Qué? 200 lo siento, lo siento. Es que lo siento, siento Vale, pero ¿dónde? Joder. Vamos, vamos. ¿Dónde está? Uh. Chicos, el siguiente objeto no es una vela. Es eso. ¿Es? ¿Sí? ¿Máscara? Es una no, máscara. El objeto es una máscara. ¿Qué estás Tío. Pero... ¿Cómo que es una máscara? Y qué, ¿Qué es Una máscara. ¿Qué haces ahora con la máscara? ¿También? Sí, sí. me Tendré tendríamos que ponerlo, ¿no? El plan... ¿Eh? A ver. ¿Me da? ¿Qué? Es que no sé, tío. ¿Me la puedo poner? No, no, no te lo pongo por si acaso. Venga. ¿Qué dice? Hoy, bloque ¿qué te da Que no sabemos qué puede ser. Que sí, que está bien. <risa> Oh, my oh.